Soy David Pérez de Natural Things. Hoy me gustaría presentaros cómo realizar un bizcocho de piña invertida para 8 o 10 personas muy nutritivo en nuestro sistema de cocción de titanio 316Ti. En concreto, la realizaremos en nuestra unidad de cocción del grill eléctrico. Para ello, como bien sabéis, esta utilización de este material hace que no contaminemos los alimentos de metales pesados y trabajaremos a bajas temperaturas.